Un saludo muy especial a todas las mujeres del campo, a las mujeres rurales, a las mujeres del mercado, a las maestras, a, los, a las mujeres que son enfermeras, que están en los hospitales, a los médicos, eh, a las diferentes mujeres que están en las escuelas, en las escuelas rurales, a nivel también de las escuelas de los municipios y las ciudades. Importante también decir a todas las mujeres, por qué no decir, los ministras, viceministras, alcaldesas, todas las mujeres que el día de hoy pues están empoderadas verdad y, y son protagonistas de todo el desarrollo de nuestro país es importante hablar del liderazgo que tenemos las mujeres el día de hoy eh, que eso no, no nos ha permitido verdad el, nuestro gobierno verdad el comandante daniel y la compañera rosario al frente del liderazgo de las mujeres porque si bien es cierto no nos dan el empoderamiento, pero depende de nosotros también de cómo este, tenemos nosotros el liderazgo, verdad, para trabajar y para hacer este el trabajo que nos encomiendan a realizar para el desarrollo de nuestro país.